Bueno, sí, hemos tenido un fin de semana eh, muy bueno en la provincia, un XL eh, de tres días por el Día del Trabajador, con un 78% de ocupación hotelera, con algunos departamentos que han estado muy bien, por ejemplo Calingasta, que estaba... El al 92%, eh, también Iglesia, arriba de, del 80%, 86 eh, 83%, perdón, eh, Gran San Juan, a un 76%, recordamos que Gran San Juan concentra eh, Ciudad de San Juan y alrededores, que han tenido un, un evento muy importante como han sido los Juegos eh, Deportivos Farmacéuticos, donde han venido eh, turistas de, de todo el país. Bueno, con un eh, en Valle Fértil también era un 73%, con un impacto económico de más de eh, 359 millones de pesos. Cuando hablamos de impacto económico estamos hablando de todo lo que entra eh, en, en dinero a la provincia de San Juan por gasto del turista que, y que impacta en distintas actividades como la hotelería, la gastronomía... Eh, lo, las excursiones, el eh, combustible, el, el transporte, eh, también, bueno, el comercio, eh, que se traduce también en puestos laborales para muchos sanjuaninos. ¿no? Eh, y también eh, se ha medido el perfil del turista, de dónde han venido los turistas, principalmente nacionales de Buenos Aires, de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, San Luis, eh, La Rioja y algunos extranjeros, eh, principalmente de, de Chile y de Brasil. ¿no?